Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con la gente de Elgi y puntualmente... Con Freddy Reyes, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, Freddy, Cuénteme un poco cómo es el concepto de Internet de las cosas para LG. Vale, bueno, pues les comento que eh, en LG Electronics tenemos nuestra, nuestro propio ecosistema, se llama ThinQ, es la plataforma que utilizamos para interactuar todos los electrodomésticos dentro del hogar, ¿sí? Entonces, vamos a poder eh, manipular... La nevera, la lavadora, la secadora, el aire acondicionado, en fin, todos sus electrodomésticos y los centralizamos desde el celular o desde el televisor, como guste. Listo. Entonces, este es el panel del hogar, ¿no? Correcto. Aquí, ¿qué tengo para que la gente se ubique? Bueno, cuando, cuando nosotros vinculamos todos los electrodomésticos a la misma red, desde el televisor podemos monitorear el funcionamiento de cada uno de ellos. Entonces, podemos saber en este caso el refrigerador en qué temperatura está. Listo. ¿Sí? podemos saber la, el aire acondicionado cuáles son las funciones que está trabajando la temperatura externa, la temperatura a la que yo pongo el aire y adicional la forma de ventilación si se llega a desenganchar algún electrodoméstico ¿me va a avisar acá? sí, claro, sí en el, eh, esa es una de las ventajas que tiene TQ y es que envía alertas a través de la, del mismo, la misma pantalla del televisor o de la pantalla del celular listo, entonces algo tan, por así decirlo Desconectado como el aire acondicionado, ¿qué me puede contar acá? Bueno, con el aire acondicionado, eh, aquí, como, como les digo, de, en el panel del televisor voy a visualizar funcionamiento. ¿sí? Ya si queremos de pronto hacer alguna, algún cambio, lo podemos hacer directamente. Eh, como pueden darse cuenta, estamos manipulando a través del control remoto y le estamos cambiando la temperatura. ¿Listo? Si ¿Sí? yo lo puedo apagar para mostrar acá, por ejemplo... ¿La acción? Sí. Listo. Aquí, como pueden ver, desde el televisor lo apagamos. Y él, muy obediente, efectivamente empieza a cerrarse. Listo. Entonces, parte número uno. Ya vemos cómo responde. No tuve que sacar el control del aire acondicionado. Todo lo hice a través del control del televisor. Correcto. Listo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Vale. Una, una de las cosas que siempre, siempre nos han pedido las, las amas de casa, las... Eh, las operadoras pues de las lavadoras nos dicen ojalá la lavadora tuviera control remoto pues les cuento que ya tienen control remoto okay. ¿sí? y está en el televisor y está ¿no? en el televisor correcto o sea aquí vamos a ver cómo eh, tenemos va, lo que hicimos fue coger la pantalla del, del teléfono y transferirla al televisor Listo. entonces ustedes van a ver que todo lo que está pasando acá exacto hasta acá aquí. ya vemos convergencia correcto Listo. entonces el control remoto del televisor se convirtió en el control remoto de todos los electrodomésticos del hogar. Y ya desde la comodidad de la sala, de mi sofá, voy a poder manipular todos los electrodomésticos. Perfecto. ¿No? Listo. Entonces, ¿qué me va a avisar la lavadora? Un ejemplo. No, aquí le vamos a poner a funcionar a los aparatos Listo. de una vez. Hagámosle. Está Bien. allá, ¿no? Correcto. Allá está la, la, la lavadora. Listo. Entonces, póngala a funcionar y vamos y miramos. Ok. Entonces, vamos a... Eh, aquí, Gustavo, por favor. Cancelamos. Vamos a cambiarle el programa. ¿Listo? El ciclo. Entonces vamos a, a buscar otro ciclo. Ajá. Lo cambiamos. Y, y le damos inicio. Listo. Y ¿Y? Vamos va a, a mirarla. Listo. lavadora es la de arriba, ¿no? La lavadora es la de acá abajo. Ah bueno, estábamos enfocando la que no era. ¿Y va a empezar o no va a empezar? ¿Sí? Porque acá veo inicio. ciclo en pausa. Listo, ¿no? Okay. ok. Y ahí va a empezar a, a, en este momento, va a empezar a, a hacer el, el, la proceso. Opción, el proceso. Listo. Entonces. entonces, ahí vemos que está eh, la opción. Bueno, cabe aclarar que eh, no tenemos. No hay ropa, está no, vacía. No tenemos ni ropa ni entrada de agua, entonces. <risa> Listo. Esto es okay. eh, solamente. Acá estamos simulando el proceso. Correct. Listo. ¿Qué más puedo hacer? Ok. También podemos cambiarle la temperatura a la nevera. Ok. Sí. Por ejemplo. Ahora vamos a manipular la temperatura de la nevera. Listo. Ok, ingresamos a refrigeración. Como podemos darnos cuenta, el refrigerador está a 6 grados centígrados y el congelador a menos 15. Verifiquemos que esto y, sea cierto. Exacto, vamos y lo miramos. Qué pena por aquí. Perdón, por favor. Ajá. Aquí podemos verificarlo, entonces. 6 menos 15. 6 menos 15. Ajá. Y cambiémoslo desde acá. Cambiémoslo desde acá. En caso de que esté fuera de la casa y me acordé que está muy bajito. Entonces lo pusimos a 7. Listo. Le damos cambiar. Le manda el mensaje al televisor. Y aquí está. Sí, y acá nos devolvemos y fíjense, usted no tuvo que hacer nada ni manipular la nevera. No, sencillamente desde el, desde el celular voy a, a cambiar la, la opción. Volvemos a hacerlo con el congelador, ¿vale? Perfecto. Entonces, está en menos 15, sí. por favor lo enfocamos para que la claro, audiencia lo no vea. Claro que sí. Listo. Ahora lo vamos a cambiar a menos 18. Aceptar. O sea, lo va a poner más frío. Más frío. Listo. Y efectivamente. Listo. Ahora, algo que siempre nos preguntan en etcétera y es ¿qué tipo de plan de Internet necesito para que esto corra? Bueno, no, no necesitamos eh, la gran cantidad de Internet. ¿Por qué? Porque este eh, funciona con incluso con los datos de mi, de mi teléfono. ¿Qué, ¿Qué sí les recomiendo? ¿Debo tener Wi-Fi en mi casa? Y datos para poder utilizar. Por, por eso, producto, pero el wifi de mi casa debe ser una maravilla, o más o menos, ¿qué no, recomiendan ustedes? No es necesario una, una gran cantidad. ¿sí? En realidad, con, la, con, la, con, el, la, con el Internet básico funciona perfectamente. Perfecto, listo. Entonces, ya vimos nevera, lavadora, aire acondicionado y qué más podemos ver. Ok, hagamos algo eh, más, más tecnológico todavía, ¿te parece? Okay, listo, hagámosle. ¿Qué tal si le hablamos a los productos para que funcionen solos? Listo, usemos Google Assistant. Correcto. Vamos a usar Google Assistant. Entonces, lo que hacemos es que anclamos Google Home Ajá. con nuestra aplicación TeamQ. Aquí ya tenemos todos los productos anclados. Listo. Le damos la opción de Google y le preguntamos, ¿en qué temperatura se encuentra el aire acondicionado? ¿A qué temperatura se encuentra el aire acondicionado? Y lo estamos haciendo... Condicionado está establecido en 26 grados. Fantástico. Y lo tenemos allá. Ok, vamos Ahora, a darle otra otra orden. Otra pregunta, ¿puedo establecer rutinas? Podemos estar. llegué, préndame las luces. Vale, de hecho, vamos a, vamos a darle un, un comando. Listo. Apagar todos los dispositivos. Se apagó la lavara. Se apagó el aire. Ok. cuatro dispositivos. Listo. Y vamos Entonces, a ver... Te pudiste dar cuenta, todos los dispositivos que estaban encendidos se apagaron automáticamente. Exactamente, funciona, funciona. Funciona Perfecto. perfectamente. Listo. ¿Y qué tipo de estándar usa precisamente ThinQ? <risa> o sea... Si yo generalmente cuando hablo de internet de las casas, hablo de Zigbee, Segway, ¿cuál usan o tienen uno específico? Bueno, como tal, eh, como te digo, nuestra plataforma se llama ThinQ, es okay. la plataforma que eh, uh -huh. trabaja con todos los dispositivos de él. Listo, otra pregunta que generalmente tienen los más técnicos, ya vimos lo básico, ahora lo más técnico es las actualizaciones, ¿cómo las ejecuto en este ecosistema de ThinQ? No, eh, es, esta aplicación se actualiza... Eh, automáticamente ¿sí? y cuando llega una actualización te, te suministra la información y haces la actualización sin ningún problema Bueno, y última pregunta por aquí vi un horno microondas que puedo hacer con él vale ahí no solamente con el horno vamos a hacer la demostración con el horno pero eh, una de las preocupaciones que tienen los usuarios con sus electrodomésticos es eh, cuando, se, cuando siento que el producto no está funcionando bien, debo llamar a un servicio técnico. Sí. ¿sí? Bueno, pues con TeamQ tenemos la solución para que, eh, si hay un problema menor, lo podamos solucionar fácilmente en la casa. ¿A qué me refiero sí, con un problema no menor? Eh, de pronto, la lavadora eh, no, está, no está funcionando. O oh, me sacó un error. No, me sacó un error. Entonces, me va a dar aquí, la, me, me demuestra el error y me da cuatro posibles soluciones a ese error. Okay. ¿sí? En algunos casos, el error es muy sencillo. No hemos abierto la llave de la, del agua. ¿Sí? sí. Entonces, esperar a que venga un técnico para que me diga ahora la llave del agua es perder ah, mucho tiempo. Entonces, aquí, en tan solo cinco segundos, tengo la respuesta. Listo. ¿Listo? Pero vamos a hacer... ¿Dónde lo veo? Ok, sencillo. Vamos entonces a nuestra aplicación TeamQ. ¿Sí? Y vamos a hacer un Smart Dynosis. Okay. o diagnóstico inteligente, Listo. le damos a empezar, okay. activamos un botón en el, en el microondas y me da el resultado. Listo. Lo, ¿Lo vemos? Vamos. Listo. Entonces, lo que debemos hacer es presionar el botón para borrar. Aquí vemos que se, se pone en lock y ahí va a emitir un sonido. Lo dejamos oprimido, entra en el EOC y va a emitir el sonido. Fíjense que acá está el micrófono. Ahí está el sonido. Ese sonido viaja a través del micrófono del celular y ese sonido se convierte en información. El celular lo captura y nos da la, el resultado del funcionamiento del producto. ¿Sí? Nos va a decir si tiene un error o si está funcionando perfectamente. Bien, y importante. aquí podemos apreciar entonces que Ajá. no detectó ninguna... O sea, eh, está funcionando, funcionando, está funcionando perfectamente Listo. ¿Qué otra función inteligente puede tener el horno? Bueno, eh, con los hornos eh, ya los hornos que, que van a venir muy pronto a LG tienen la característica que van a, a con inteligencia artificial pueden leer con el código de barras del, del producto y da la receta o sea, tú llegas y coges la receta de un producto se la pones al código de barras y automáticamente programa el horno microondas el horno microondas o el horno de... Listo, entonces, ¿qué otros elementos del ecosistema tenemos en Colombia ya? En este momento tenemos eh, lavadoras, secadoras, aire acondicionado, eh, tenemos las torres de lavado, sí. la wash tower, tenemos el styler, que es nuestro spa para la ropa, eh, y las pues, bocinas, las, ¿perdón? las bocinas inteligentes las bocinas. y el bueno, televisor. Las bocinas eh, en este caso, la bocina no, no interactúa como TQ, sino que sirve como puente. Oh, ok, ¿Sí? o sea, va a través de Google Así. Que... Exactamente. Perfecto, muchas gracias.